En este momento estamos viendo ya esta gran apertura de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Ahí está el cónsul dominicano, el ingeniero Eligio Jaques, el Gran Mariscal, acompañado del alcalde de la ciudad de Nueva York, Di Blasio, con una comitiva y diferentes representantes de la diáspora dominicana aquí en la ciudad de Nueva York. Bueno, lamentamos que no pudimos alcanzar con el micrófono para poder entrevistar eh, tanto el gran mariscal, eh, nuestro cónsul Elijo Jaques, como también el alcalde de la ciudad de Nueva York. Ya formalmente arranca, arranca esta fiesta de la dominicanidad. Bien, seguimos con esto porque ya arrancamos. Esta fiesta, ahí estamos viendo a la gente del Instituto Duartiano, ¿eh? como siempre, desfilando en esta gran parada eh, dominicana del Bronx. USA representative Adriano Espaillat, el congresista Adriano España, como siempre, apoyando los nuestro, apoyando a los dominicanos, primer congresista eh, dominicano aquí en el estado eh, de Nueva York. Nosotros contentos de poder llevarles estas imágenes eh, ya de esta gran parada luego de una pausa en el 2020 se hizo virtual pero ahora ya la tenemos en vivo y usted la está disfrutando a través de Telenor Canal 10 Telenor todos sus canales Telenor.com y nuestro canal aquí en los Estados Unidos Canal América de verdad que es un asunto una situación que ya uno empieza a erizarse la piel viendo tanto dominicano viendo este desfile Viendo tanta cara bonita, aquí tengo un hermano, hey, de los míos, eh, eh, dueño de Nueva York. Vamos a entrevistar al próximo alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. Ok, bueno señora, aquí tenemos a Eric Adams, por favor, Eric Adams. Aquí tenemos a Irani Rodríguez también, consejero que lo acompaña. Hi Eric Adams, Eric, how are you? Good, good, good, It's happy to be here and marching in this parade. Estamos aquí marchando en el, en el desfile dominicano. Este desfile en marcha marca la energía de los dominicanos tanto en República Dominicana como aquí en los Estados Unidos. Y estoy committed a marchar en este parade cada año, y este es mi modo de just telling this community: thank you so much for your support and allow me to win the Democratic primary for mayor. Él va a marchar todos los años en este, en todos los desfiles dominicanos, y desde aquí él va a seguir demostrando de que le agradece el que los dominicanos, igual que los latinos, fueron decididos para ser alcalde. Eh, quiero hacer una pregunta a, prácticamente ya al alcalde eh, de la ciudad de Nueva York y también de, de los dominicanos. Se han quejado los bodegueros que han sido maltratados por la actual administración. ¿Cuáles planes ¿Cuál tiene el... él? ¿Cuáles planes tiene él para los bodegueros cuando ya sea alcalde? The first stop is to sit down with the, the, the bodega owners and allow us to tell us, tell us what they need. Allow them to tell us what they need instead of dictating to them. They know their needs. They're my partners, are my friends, supporters. We're going to sit down with them immediately. Se va a sentar con Francisco Marte, presidente de la de Bodega, y con todos los bodegueros para escuchar directamente qué es lo que Recientemente la delincuencia está bastante grande aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Cuáles son los planes para combatirla? We got to end the violence. Uh, too many of our young people are being the victim of this violence, and then we have to stop the pipeline that feeds violence. And so it's a combination of stopping the immediate violence and then ensure that we can stop what's feeding this violence in our streets. Es una combinación de parar ya la violencia en la calle, pero también la, el plan cómo se crea en la violencia, él va a ser el alcalde que va a acabar con la violencia en Nueva York y va a ser un ejemplo para todo el país Bueno, gracias al alcalde Eric Adams, quien está acompañado de grandes dominicanos que están haciendo por esta gran nación a unos cuantos meses de que nuestro próximo alcalde asuma y dirija los destinos de esta gran ciudad, la ciudad más importante del mundo que es Nueva York, New York City. mantro tiene experiencia con el congresista Danny Rodríguez ahora en la campaña de Eric Adam, Franco Macorizano ambos. Sí, bueno eh, un llamado a todos los Franco macorizanos que votan aquí en la ciudad de Nueva York en noviembre 2, son las elecciones generales donde elegiremos a Eric Adam como nuestro nuevo alcalde. Bueno, ahí están dos, eh, donde están ¿no? Pimentel y San Francisco de Macorís. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Su gorra también de, de, de Telenor, ¿eh? como debe de ser. Señores, ya arrancamos. Esto se encendió. Ya aquí votamos el protocolo. Ya aquí lo que tenemos es calle, gente, eh, mucha seguridad presente. La policía de aquí, de la ciudad de Nueva York. Eh, de verdad que un desfile eh, bien organizado, como solamente... Eh, eh, lo que son las directiva de esta gran parada dominicana de Bronx pueden hacer el don Felipe Febles, eh, quien fue un visionario hace 32 años realizando esta gran parada ininterrumpida a pesar de la pandemia eh, el año pasado la gran parada dominicana de Bronx no se detuvo tanto nuestro director, eh, presidente de Canal América Jorge Rodríguez le planteó a don Felipe eh, que sí podemos hacer la parada aunque sea virtual y se hizo se hizo la parada y la pudimos disfrutar La pudimos ver a través de Canal América La pudimos ver a través de Telenor Como debe de ser Pero este año Papá Dios ya no libera de nuestra cuarentena Nueva York abre sus puertas Nueva York vuelve a ser Nueva York Y la gran parada dominicana de Bronx Es la punta del iceberg para dar esta reapertura Y decirte a ti dominicana, dominicano que está allá vacúnate vacúnate porque Nueva York se vacunó y mira hoy en día cómo está su gente estamos disfrutando estamos volviendo a la normalidad y estamos disfrutando de la gran parada dominicana del Brom a tú lo mismo vacúnate mi gente mi dominicano ponte tu segunda dosis, ponte tu primera dosis ponte tu tercera dosis porque queremos volver volver a compartir esta fiesta que estamos transmitiendo a través de Telenor y de Canal América, queremos también compartirla contigo, pero allá, en vivo. Así que nosotros seguimos con estas imágenes. Esto es la gran parada dominicana del Bronx. ¡Dale Siomara